Derechito al vez somos cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el nuevo unboxing de un nuevo masito que armamos de Fortnite con las cartas Fortnite de todas las colecciones armamos diferentes mazos con sus personajes más icónicos, pero, pero, pero ¿qué tenemos esta ocasión? Tenemos el mazo de los X-Men el mazo de los Avengers pero antes queremos, antes queremos darle un saludo a nuestros seguidores de siempre, nuestros seguidores que nos escriben todos los días en los comentarios de los canales, de este canal, de estos videos así que un saludazo para Baltasar Torres desde Chile, que no Escribe y nos sigue otro para Benjamín Bacoya. Y hace poco tuvimos el primer miembro del canal. El primer miembro del canal, nuestro mercenario horario, ha sido Elías Maldonado. Así que muchas gracias por esa suscripción. Y ahora sí, vayámonos derechito al vicio con las mejores cartas de esta ocasión. Patrocinadas, claro que sí, por Sapo Sapo Waham, Sapo Waham, las galletitas más deliciosas del sur de Argentina. O... No vayan a creer que es una galletita de vueltas. Las Waham vienen con sabor a y con sabor a relleno de vainilla, o era tapa de frutilla y relleno de vainilla, no lo sé, pero comprarlas conseguirlas en tu quiosco más cercano Ahora sí, luego de unas deliciosas sapo Waham, vamos a ver que arrancamos con la carta de Black Widow, la Black Widow holográfica que conseguimos en los sobrecitos de lux de la colección, pero también vean, vean que ya tenemos varios mazos, varios mazos armados en el canal. Comenzamos con la Black Widow, con 865 puntos de ataque, 880 de tecnología, y sí, que brilla esta carta, es la versión de la película, de su película propia. Después nos encontraremos con Dark Phoenix, una de las mutantes más poderosas del universo de los X-Men, con 910 puntos de ataque y 810 de tecnología, tipo palma, echa fuego con su mirada, y puede renacer, aunque bajo la voluntad de esta entidad cósmica. Seguido por, seguido por su bueno, su amor platónico Wolverine, que siempre le ha amado a pesar de que ella estuviese saliendo con Scott Summers, Wolverine tiene 930 puntos de tecnología. Hemos visto su saga de películas de orígenes y todas las intervenciones en las pelis de X-Men. Después nos encontraremos con Psylocke, Una de las compañeras de Wolverine en X-Force. La versión más adulta, la versión más cruda y mortal de los X-Men, que hacen misiones secretas que los buenos héroes no pueden hacer. Con 810 puntos de ataque y de resistencia y 880 de tecnología, es bastante mortal con sus espadas sionicas. Seguido por el místico Doctor Strange, el Doctor extraño, el Doctor que te extraña Con 840 puntos de ataque y 855 de resistencia Nada más su última película en las pesadillas del multiverso En el multiverso de las pesadillas es el Hechicero Supremo Y ya va a tener una tercera peli que seguramente la rompe Después, después, después nos encontramos a Cable El amigo multiversal de Deadpool Con quien han sido parte del mismo escuadrón de X-Force No, de X-Force no... Me parece que era de Exforce, pero sí, han estado con muchas aventuras juntillos, viajando en el futuro, en el pasado. Después nos encontraremos con Domino, otra también de sus compañeras con 815 puntos de ataque, 885 de resistencia. Es la dueña de la buena suerte, a ella la compañera suerte en todas sus misiones mortales. Y bueno, si tiene que sacarse la lotería, lo va a sacar, seguramente lo va a sacar. Después nos encontramos con Kate Bishop, la aprendiz de Hawkeye, la aprendiz del ojo de halcón que próximamente va a estar liderando o va a ser parte de los nuevos jóvenes Avengers que saldrán en el cine. Esta carta tiene 865 puntos de resistencia bastante bien, no, de tecnología. Después nos encontramos al Rocket Raccoon Forma. Es uno de los más genios y de los más... Se puede decir se puede decir que es uno de los que más armas hace en el equipo de Guardianes de la Galaxia. Que también aparece en la última película de Thor. Ahí lo tenemos con un buen puntaje. Seguido por el Capitán América que tiene 950 puntos de ataque. El Capitán América que ha atravesado el tiempo. Se ha congelado para estar en el presente junto con los nuevos Vengadores. Tiene 1.600.000 puntos de valor. Es una carta que es infaltable en tu masito de avengers y después nos encontramos a la capitana marvel que también con 980 puntos de tecnología la rompe con me encanta totalmente esta carta con el fondillo ahí dorado que está buenísimo pero ella siempre o sea además de tener poderes cómicos siempre trata de estar ahí en un momento en un momento ella maneja a los vengadores Después pues nos encontramos con Blade, el cazador de vampiros de Marvel, que tiene 920 puntos de ataque y 915 de tecnología. Va a haber una nueva versión de Blade próximamente en las películas de Marvel, pero el clásico de Wesley Snipes no lo vamos a olvidar jamás. Bien. Después, después, después nos encontramos a Mystic, la cambia formas la mutante, una de las más peligrosas que aparece en todas las sagas de X-Men Con 960 puntos de ataque, ha estado del bando de los buenos, de los malos, ha estado intermedio, exiliada, siempre en beneficio de su propia existencia Después nos encontraremos a Tormenta, que sí ha liderado alguna vez los X-Men, con 900 puntos de ataque Y es una de las mutantes que más cambios de pelos ha tenido, ha tenido pelo moicano, pelo largo, pelo corto, pelo teñido y bueno, tenía que estar Thanos Tenía que estar Thanos en este masito de Avengers Dentro de... Po este tiene 935 puntos de tecnología Pero es que nos falta todavía? Iron Man Todavía tenemos que conseguir Iron Man en los sobrecitos Así que vamos a estar yendo por una búsqueda más exhaustiva para conseguirlo y el, bueno, el fundador de los Vengadores, Nick Fury, el presidente, el líder de la facción de S.H.I.E.L.D. Tiene unos 950 puntos de tecnología, ahí en la forma que lo vimos en las películas, pro, ah, interpretado por el propio Samuel Jackson. Ahí tenemos al Ant-Man, ahí se me está corriendo la carta ant tiene 910 puntos de ataque, se puede hacer tan chico, más chico que las propias partículas del universo, puede atravesar la dimensión, o sea, las dimensiones más teóricas posibles, pero gracias al amor, gracias al amor de su hija pudo regresar a, esta, a este plano. A ver, después nos encontramos, acá tenemos otra versión, otra versión de Wolverine, pero con el traje clásico. El traje clásico y su versión con facha. Ahí lo tenés con barba o sin barba, ¿cuál preferís? El traje clásico está buenísimo, está buenísimo con 800 puntos de ataque. Y esos son los colores que tiene después del 91, porque antes tenía colores como marrón. Y bueno, después nos encontramos al graffiti de los Vengadores, con 950 puntos de... Resistencia, les advierta a todos que ahí están los Vengadores. Y Después tenemos la mochila Brooklyn Bokba que se la robaron, se la quitaron al pobre Spider-Man con 820 puntos de tecnología. Y si tenemos uno podemos tener otro objeto de Spider-Man, como el Spider-Man Icon que se encuentra en su pecho, que tiene 840 puntos de tecnología. No solamente es una insignia sino que para balas, sirve para, para muchas cosas, tiene muchas cositas, muchos gadgets tecnológicos que le dio Iron Man. Después tenemos el ala delta web chute con 855 puntos de tecnología. Es un ala delta que sale del propio Spider-Man Icon. En caso de que Spider-Man caiga, eh, o esté inconsciente, o no se pueda balancear. Después tenemos el paso de baile pop Up, con 910 puntos de resistencia. Le vemos a la chica calabaza bailando con de todo, como si fuese Halloween todos los días. Después tenemos el paso de baile Rocket Spinner, donde los vikingos. O sea, se ponen a girar, y girar, y girar, y girar, hasta marearse con 890 puntos de resistencia. Nada mal. Tipo tijera, que le puede ganar el tipo palma, que es el pump up. Después, la siguiente carta no quiere salir. La siguiente carta está muy pegada y es el paso de baile Neo Neopolis Time con 845 puntos de resistencia es como si fuese Neo en la película Matrix esquivando las balas con de todo también es tipo tijera al igual que el Rocket Spinner, nada mal y a ver, tenemos más pasos, tenemos más pasos como las palmas arriba las palmas arriba con 880 puntos de resistencia, si sí, pasa la cancha y están todos con las palmas arriba, claro que sí después nos encontramos con el pico Adamantium Klaus, que son las garritas de Wolverine las garritas de Wolverine tienen 950 puntos de ataque, 875 de tecnología, perfectear salamines en una picada después nos encontramos con el pico bespoke blades, espadas que son mortales, están buenísimas tienen 910 puntos de tecnología, me encanta el diseño, y quisimos poner una espada más grosa, como la espada killjoy esta espada killjoy con ahí con las franjas doradas de fondo tiene 945 puntos de resistencia y está buenísima, tiene un estilo clásico que la rompe para cualquier héroe, después tenemos el Darkest Eyes, dos cuchillas letales de asesino de 860 puntos de tecnología. Muy, pero muy, pero muy mortal. Y por último tenemos el pico de Maginet Blade. Una espada flúor. Una espada que si no te corta al menos te deja una super cicatriz. Y tiene 940 puntos de ataque. Así que estas fueron las cartas que elegimos para acompañar a nuestros héroes, a nuestros vengadores, a nuestros X-Men peleando a la par contra otros macitos que ya jugamos anteriormente. Como el mazo de Spider-Man, el mazo de Venom. En algún momento, en algún momento vamos a obtener a Iron Man, vamos a tener a más de los héroes que nos faltan y seguramente vamos a ir mejorando los mazos. Pero bueno, le echamos un vistazo rápido a, estos, a estas cartas. Algunas cartas son repetidas de otros masitos, pero por ejemplo tenemos a Ant-Man, tenemos a Thanos, que no lo vamos a poner en el masito de, de, de Spider-Man, por ejemplo. Pero bueno, de a poco esto se va mejorando. De a poco vamos teniendo más y más cartillas. Y quién sabe si consigamos más brillantes de los sobres deluxe. Somos a esperamos que esto te haya gustado. Te haya entretenido, te haya hecho esperar bueno la parada de colectivos más rápido de lo que pensabas. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre, derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos iván e cartas